Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto tenerlos en la sala nuevamente. Hoy comenzamos nuestro programa de las 7 en punto. Estamos saliendo en Facebook Live y gracias por seguirnos, como siempre. Aquellos que nos pueden ver y que, nos, que participan con nosotros en vivo en Facebook Live. Búsqueme Boris Darmon y ahí salimos todos los días a las 7 de la noche. También estamos pasando nuestros videos en Boris Darmon Canal. Puedes inscribirte en YouTube y busca Boris Darmon Canal. De allí salimos todas las noches, subimos 15 minutos después de terminada la conferencia, lo subimos a nuestro canal y tú puedes compartirlo con otras personas. Como cada noche, estamos trabajando este mes el sistema de auto, autoliderazgo, fortalezas y habilidades que te permiten proyectarte hacia los demás para cumplir tu propósito en la vida. Eso quiere decir que tú estás trabajando en un proyecto personal para poder entendiendo el por qué y el para qué estás aquí, salir adelante con tu proyecto y vivir una vida con sentido. Hoy vamos a hablar de dos fortalezas importantes que nos ayudan a vivir una vida con sentido. Una de ellas es desarrollar proyectos o promover tus proyectos y por supuesto organizar y tener disciplina para cumplirlos. Cuando una persona es capaz de tener potencial dentro de sí para poder hacer proyectos, para pensar en proyectos, eh, una persona desarrolla la habilidad de promover aquellos proyectos y ser una persona proactiva en ese sentido. Eh, yo creo que muchas personas hemos pasado por la universidad, hemos ido por las escuelas y ha salido una, tal vez una expresión un poco lamentable por los resultados que hemos tenido a través de los años con las personas que hemos pasado por la universidad. Eh, aquellos que hemos ido a la universidad con una creatividad increíble, eh, saliendo de la secundaria, hemos llegado allí con el espíritu de crear o de desarrollar un proyecto de, de estudios y ser un profesional, terminamos eh, escuchando esta frase que dice que la universidad apaga la creatividad. De alguna manera, muchos de nosotros no somos desarrolladores de proyectos ni promotores de nuestros proyectos porque no los tenemos. Sencillamente vivimos aquellas cosas que eh, son comunes, yo diría hasta frívolas, en nuestra vida diaria. Si tú miras las publicaciones que hay en el Facebook, en las redes sociales, te vas a dar cuenta que la gente está publicando generalmente sus horas de comida, sus visitas a la fiesta, sus cancioncitas, sus eh, TikToks con bailecitos y movimientos estúpidos que no son otra cosa, es que esa es la pura verdad nos entretiene aquellas cosas que no tienen ni siquiera sentido ni valor. Yo no sé si mover las manos a la hora de mover la cadera o mover los pies y, y darse una vueltita tiene tanta importancia como para poder publicarlo y dedicarle tanto tiempo para que la gente nos pueda ver. Yo no veo en el, en el YouTube, no veo en, en muchos programas este, a personas que yo conozco, por ejemplo, hablando de cosas que puedan promover algún proyecto que tienen. No he escuchado a, las, a los amigos emprendedores este, publicar, por ejemplo, una reunión de, de negocios, un, sentarse a conversar con alguien acerca de un proyecto familiar o un proyecto emprendedor. No hay. Generalmente, ¿por qué? Porque los seres humanos no tenemos proyectos. Hemos dado importancia más a aquellas cosas frívolas que no tienen sentido, de entretenimiento o de pasatiempo, publicamos nuestras comidas, publicamos nuestros tipos de comida, no de un restaurante que estamos emprendiendo o de alguna actividad empresarial. Simplemente estamos tomando fotos de situaciones que no valen la pena. El otro día me preguntó un amigo, ¿y para qué te compraste caballos? Le dije yo, porque la cría que va a tener la yegua, porque es una yegua que está preñada, la voy a vender, voy a hacer un negocio. Me compré unas dos vacas y la vaca está preñada. Y también le dije yo, y también he comprado unas vacas. Estoy haciendo un proyecto para ver si tengo ganadería y poder hacer un negocio de él. Hoy día he, he completado ya los 30 kilos, 40 kilos de venta de pacos que los he criado en la propia pisigranja. O sea, tú puedes hablar de proyectos, pero esos proyectos no necesariamente, si no los publicas, está bien. Puedes no hacerlo, pero ojalá que aquellos que no publican este, puedan tener publicaciones como por ejemplo o puedan perdón, quise decir que los que no publican puedan tener sus proyectos funcionando aunque no los publican. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano no puede quedarse en el stand-by viviendo una vida de media intensidad simplemente porque no tiene proyectos. Hay que tener proyectos y hay que desarrollar proyectos y hay que promover proyectos porque una persona que tiene sentido, que tiene propósito en la vida siempre tiene alguna actividad que tiene que realizar. Yo le sugiero siempre a las personas que si quieren vivir eh, felices, con bienestar, hay que estar ocupados. Hay que estar ocupados haciendo alguna, algún proyecto nuevo. Alguna actividad nueva. Alguna actividad emprendedora. Sea copiando, sea mejorando lo que otros están haciendo. Eh, en estos días estamos planeando hacer una actividad para poder acrecentar cierto nivel de ingresos con un grupo de personas que están uniéndose a nuestro proyecto para hacer tres nuevas pisigranjas y producir con ellas lo suficiente para mantener las familias un desarrollador de proyectos es una persona que tiene la habilidad de poder crear de poder impulsar de poder emprender cosas diferentes a las que hacía antes yo tengo una profesión he sido religioso durante muchos años He estudiado teología, una maestría en teología, he hecho una maestría en resolución de conflictos y mediación, y estudié un doctorado en psicología, educación editorial. Me he dedicado a las conferencias, a las capacitaciones, a las orientaciones. He tenido una empresa, o tengo una empresa de capacitaciones. Estoy haciendo ese tipo de actividades, pero tengo otras más, que también, como dicen los judíos, como las cuatro patas de la mesa, tengo cuatro uh, maneras de generar ingresos de tal modo que pueda yo tener una vida mucho más adecuada, económicamente hablando. Y también en el sentido de bienestar, como realización personal. Perdona que te hable de mí, pero en este caso es lo que yo conozco. Me gustaría ver menos platos en la mesa comiendo en un lugar o menos este, fotos de, o TikToks moviendo caderas y promoviendo tus proyectos. Quizás un nuevo proyecto como el caso de una muchacha que tiene este, haciendo platos y, y este, sorbetes de productos naturales biodegradables. O de una persona que está emprendiendo un proyecto nuevo en, una, en un sembrío donde está sembrando un producto que normalmente no hay en el Perú, pero que puede ser un producto bien vendible. Y no haciendo simplemente proyectos que todo el mundo hace. No necesariamente tiene que procurar ser diferente, pero sí procurar ser emprendedor. Y creo que cada uno de nosotros podemos tener esa capacidad. Cada cosa que tú quieras hacer debe tener un propósito en tu vida. Si vas a desarrollar un proyecto, tiene que tener una razón de ser. Aquí queremos crear un centro de atención de salud, de atención una vez al mes, cada domingo, que podamos tener personas que se atiendan en temas de salud, como por ejemplo dental, actividades propias de limpieza dental o prevención de caries en los niños, en los adultos. Aquí hay muchas personas que chachan coca todo el día y tienen sus dientes realmente manchados y bueno, eh, a muchos no les interesa eso, pero es bueno orientar las mujeres que tienen sus niños, que están embarazadas, no tienen la orientación necesaria. Estamos abriendo proyectos de ese tipo porque queremos apoyar a las comunidades. Estamos abriendo un centro de, de prevención para niños maltratados con una amiga. Podemos hacer nuevos proyectos, pero hay que promoverlos para que otras personas también cooperen y formen parte de estas experiencias que nos ayuden finalmente a sentir que estamos haciendo algo en la vida y, por supuesto, ayudando a los demás como parte de nuestro propósito en la vida. Pero para poder desarrollar un proyecto, para poder promoverlo, necesitas una habilidad adicional. Se llama organización y disciplina. Muchas personas les gusta gestionar actividades, pero las abandonan al poco tiempo. Como dicen algunos, salida de caballo y parada, parada de burro. O sea, salen contentos a toda velocidad, impulsan un proyecto. Después de unos días se desaniman, pasan a la rutina y abandonan. Es necesario tener organización. La organización te permite proyectarte sobre la base de pasos, de procesos. La organización te permite pensar las cosas poco a poco, cómo vas a proceder en todo un plan de acción. Pero no solamente es importante tener una organización. Hay que tener disciplina. Por ejemplo, aquí nosotros antes nos levantábamos a las 10 de la mañana. Ahora nos levantamos a las 5 y media de la mañana. Porque tenemos un proyecto, una disciplina que tenemos que cumplir durante el día. Las mismas actividades del, del, del lugar no nos permiten quedarnos más tarde en la cama, pero sí nos permiten organizadamente eh, y disciplinadamente atender las necesidades que se presentan en cada situación de cada día. Esto, si está bien planificado, si está bien organizado, puede funcionar mejor. Hoy le comentaba yo a una persona que estamos casi llegando al equilibrio en el funcionamiento de cada situación dentro de esta, de esta finca. Entonces, el proceso tiene que ser así, organizado y di disciplinado. En un mundo or ordenado, en, en, un, en una vida organizada, la vida es mucho más de bienestar que de estrés. ¿Por qué necesitamos tener bienestar? Porque la vida no es para vivir una vida amargada, una vida triste y, y, y, y corriendo de un lado a otro como si estaríamos desesperados por querer mantener eh, el statu quo que nos hemos propuesto. Sino, más bien, romper ese esquema de estrés y vivir una vida donde de manera sosegada, controlada, organizada y disciplinada, las cosas funcionan. Funciona porque se planificó, funciona porque se organizó, funciona porque se, se proveyó de todas las herramientas necesarias para poder atender aquellas necesidades o aquellas situaciones que se pueden presentar en el día a día. Una persona que tiene la habilidad de poder desarrollar proyectos y se organiza adecuadamente, y tiene sobre todo disciplina para hacer las cosas, las cosas van a caminar bien. Aquí no hay un jefe. En tu vida no tiene que haber ningún jefe que te diga, oye, levántate, oye, corre, hoy haz aquí. Cada uno tiene que hacer de manera autoliderada, y por eso justamente se llama este, este programa durante este mes autoliderazgo, porque cada uno tiene que autodisciplinarse, cada uno tiene que autoorganizarse, no porque alguien le pida, sino debe ser una iniciativa que nace Propiamente de tu corazón, de tu deseo de vivir una vida tranquila, de vivir una vida con bienestar, de que tengas realmente la capacidad de poder decir, estoy consiguiendo lo que quiero, estoy haciendo lo que me gusta, porque mi propósito en la vida dice esto y esto es lo que quiero hacer. Entonces, eso te permite vivir una vida mucho más sosegada, con menos estrés. ¿Cómo controlar el estrés para las personas que tienen problemas con este tipo de actividades? Organízate distribuye las actividades o delega a las personas con quienes tú puedes trabajar. De otra manera, lo único que vas a hacer es cargar demasiado peso a tu vida y vas a terminar realmente sufriendo las consecuencias de una situación apremiante. Eh, tal vez en mi experiencia personal he pasado momentos muy difíciles, no solamente por el estrés de actividades, sino también por el estrés de no saber qué voy a hacer más adelante porque no tenía organizado nada, no tenía planificado. Son espacios. Yo no, yo no he vivido mi vida desorganizadamente. Yo no he, vivido, no he vivido mi vida indisciplinadamente. Pero hay espacios en la vida que se dan y que muchas veces son problemas porque no tienes un plan, un, un plan de acción para realizar. Y esos vacíos son los que finalmente te controlan o te estresan o te ponen en situaciones realmente difíciles. Y a esas tenemos que evitar. ¿Cómo? teniendo proyectos, pero desarrollándolos de la manera más organizada posible y con la disciplina que corresponde. ¿Qué significa tener disciplina? En primer lugar, la disciplina es una convicción personal que se lleva a la acción. Una disciplina que no tiene una convicción es una disciplina desordenada, es una disciplina que casi como que hacer las cosas porque las emergencias se presentan o las situaciones emergentes te obligan a tener que hacerlo, no te queda otra. Pero eso no es la forma como debemos trabajar. Una persona que tiene disciplina, ya dijimos, se organiza y trabaja sobre la organización. Los imprevistos los atiende, de todas maneras va a haber imprevistos. Pero esos imprevistos no pueden ser simplemente este, situaciones eh, que se producen eh, de manera constante. Tienen que ser imprevistos que aparecen, pues, como imprevistos de un momento a otro y esporádicamente. ¿Por qué? Porque porque tú te has organizado, tú te has planificado, has puesto las herramientas adecuadas para poder cumplir aquello que planificas. De otra manera, la vida va a ser una vida sin sentido. Hace muchísimos años que yo he tratado de organizar mi vida, aunque muchas cosas no he podido organizarlas y siempre me he equivocado en algunas cosas, pero a mis 61 años casi como que me doy cuenta que puedo pensar las cosas que voy a hacer puedo aceptarlas como parte de mi convicción de que eso es lo que yo quiero y por supuesto desarrollar una disciplina diaria y convencido de que lo que lo que estoy haciendo realmente es lo mejor, por supuesto puedo equivocarme también, pero tratando de entender de que estos estos momentos que estoy viviendo deben ser los momentos más bellos, más hermosos de mi vida para tratar de decir que viví una vida adultez de mi adultez suficientemente eh, dentro del estándar eh, de una persona que quiere vivir de manera agradable y, por supuesto, con felicidad en su entorno. No siempre es posible, pero hay que luchar, hay que buscar, hay que intentar, hay que rodearse, hay que reflexionar. La reflexión es importantísima dentro de este proceso en el cual uno quiere vivir una vida con sentido. El desarrollar un tiempo de pausa, sentarte a pensarte a reflexionar sobre tu vida, te va a ayudar a vivir una vida mejor. Jesucristo tenía una práctica diaria. Todas las mañanas, muy temprano, se levantaba y se iba al, al Getsemaní. Allí oraba. Pero no solamente orar significa hablarle al Padre, sino también preguntarte a ti mismo, ¿cuál es tu misión? ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Para eso hay que organizarse, hay que tener disciplina. Hay que sentir que realmente tú eres una persona que tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida eres tú. Parte de tus proyectos externos deben ser la prolongación de lo que tú eres. Por eso hablamos el otro día de coherencia y armonía, que lo que tú quieres, lo que tú crees debe mostrarse en tus actividades. Entonces, cuando tú tienes ese, ese, esa forma de pensar como la que tenía Jesús, entonces tú puedes eh, dedicar tu tiempo para ese momento de reflexión y entenderte. Y entender tus circunstancias, entender tus momentos para ponerlos en las manos de Dios. Si tú no consideras en tu vida algo espiritual, es porque tú no estás entendiendo que tú eres una persona espiritual. Nosotros somos eminentemente espirituales, porque nacimos de la mano espiritual de Dios. Dios es un ser espiritual y quiere que nosotros tengamos emociones, sentimientos, controlados, orientados, con sentido que se muestren con un propósito para vivir una vida de paz. Por eso hacemos estas conferencias, porque queremos ayudar a las personas que todavía no han entendido que la vida tiene sentido cuando tú haces pausas, cuando tú reflexionas, cuando tú te autodisciplinas y autoanalizas. Te autoanalizas primero y luego te autodisciplinas para poder desarrollar tu vida de una manera más organizada. Yo deseo que esta noche tú puedas, en esta pequeña pastilla en la que hemos hablado de tener proyecto desarrollarlo, promoverlo y organizarte y tener disciplina, puedas cumplir tu propósito en la vida y que tu vida realmente tenga sentido. Dice la Biblia que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero también que prospere tu alma, que tu corazón se sienta en paz, que tu vida se sienta realmente satisfecha con lo que está haciendo. Hay muchas personas que van a morir y no estarán satisfechas con lo que han hecho. Yo voy a tratar de que hasta los últimos días de mi vida pueda sentirme tranquilo de que las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo de verdad porque quiero ayudar, porque quiero sentirme una persona que tiene sentido y que, perdón, que tiene propósito y que no vino a este mundo por gusto, sino que vino para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso esta, esta conferencia lo hago de todo mi corazón, porque espero ayudar, ayudarte en alguna cosa que realmente este mensaje llegue a tu corazón que Dios te bendiga, vamos a orar. amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que me das de tener esta ventana y poder predicar, hablar o conversar con mis amigos acerca de estos mensajes que nos ayudan a crecer, te ruego querido Padre que este mensaje llegue al corazón de alguna persona que lo necesita así como lo hiciste conmigo y que pueda comenzar a tener proyectos y que se organice y que tenga disciplina que lo lleve a cabo y cuando logre el éxito se sienta satisfecho de haber consultado contigo y bajo tu orientación alcanzar las cosas que Él quiere para su vida. Bendice a las personas que están necesitadas, muy necesitadas de ti. También bendice a las personas que están satisfechas para que ellos puedan dar gloria y honra a tu nombre gracias a las cosas que han recibido. A nosotros danos siempre la seguridad de que todo lo que tenemos y somos es gracias a tu ayuda. Por eso, amado Padre, Bendícenos en esta noche con tu presencia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno poder participar contigo en estas conferencias todas las noches. Espero que este mensaje te haya llegado al corazón. Si no, compártelo con otro. Quién sabe, alguien por ahí necesita una orientación de las palabras que hemos dicho el día de hoy. No olvides que salimos todos los días en Facebook Live y también subimos nuestro canal a nuestro canal Boris Darmon Canal en YouTube. Allí nos puedes visitar y cada día mirar nuestros videos que están también publicados allí desde el mes de enero. Que Dios te bendiga una vez más, un amigo de ustedes, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao.